¿Estás pensando en tu futuro? ¿Todavía no decidiste qué vas a estudiar? Mira todas las opciones que la Facultad de Ciencias Económicas te ofrece. Contador Público esta carrera brinda varias posibilidades de intervenir en la realidad socioeconómica con un fuerte compromiso social. El título te permitirá elaborar e interpretar información financiera para la toma de decisiones, confeccionar estados contables, auditorías, análisis económicos y estudios de mercado de costos y comercialización. Además, podrás asesorar en cuestiones laborales de seguridad social y recursos humanos. Desarrollarás capacidades para trabajar en equipo, coordinando proyectos con otros profesionales licenciatura en economía como licenciado podrás desempeñarte como asesor de mercado y comercio investigador gestor de programas y proyectos o como analista de políticas monetaria crediticia cambiaria fiscal y salarial licenciatura en gestión de las organizaciones esta carrera te brinda una capacitación integral en la gestión y la dirección de organizaciones empresariales y no empresariales con vocación innovadora. Serás un profesional capaz de gestionar y participar en proyectos y administraciones públicas o privadas en marcha. Podrás también dirigir tu propio emprendimiento o llevar adelante tu actividad en relación de dependencia en las diferentes áreas dentro de la organización. Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos Este título te permite asesorar en la elaboración de herramientas, programas y proyectos relacionados con la gestión de recursos humanos, participar en la evaluación de problemáticas y desarrollar habilidades y conocimientos para asistir en la formulación y ejecución de planificaciones estratégicas en diversos tipos de organizaciones. Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública una mirada profesional comprometida con la sociedad es el eje de esta carrera. Aquí obtendrás conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos para asistir y aportar en la función pública, brindando apoyo a distintas estructuras de la administración estatal. No te quedes afuera, sumate a Ciencias Económicas y convertite en un profesional destacado.